hola qué tal gente cómo están bienvenidos a al canal bienvenidos a un nuevo video y bueno chicos hoy estamos acá porque eh, ya hay un nuevo verificador de sonic way infinity vale hay un nuevo verificador de sonic way infinity adivinen quién es adivinen adivinen, ¿Adivinen las votaciones ¿Tru -tru -tru -tru? sí señores es nada más y nada menos que crazy man Crazy Man es el nuevo votador, bueno, es el nuevo verificador de Sonic Wave, ¿vale? Acá tenemos una foto de un video que es superior, super, super, que subió Super X, ¿vale? Que es de Sonic Wave, ¿vale? Eh, entonces, eh, Crazy Man, bueno, más que todo Riot dijo que Crazy Man is no the official verified. Eh... O sea que es ahora el nuevo verificador de Sonic Way Infinity Y le dije que eh, por favor lo deje intentar, ¿vale? Que lo deje intentar Porque ya hay nuevo verificador Y va a ser Crazy Man Y lo más, o sea, lo más que... O sea, con esto no, no creo que no vaya a ser capaz de pasárselo, ¿vale? Con esto pues no se lo van a creer ustedes Pero esto sí es verdad, ¿vale chicos? Aunque no tenga la foto Pero es verdad chicos, es verdad Que Crazy Man, bueno, eh, no, Crazy Man no Riot le donó A Crazy Man Para que se comprara Un monitor de 144 Hz ¿Cómo se queda? Yo me quedé flipado, ¿vale? Yo me quedé flipado, ¿vale? Entonces, pues bueno, chicos Si eso es Si es imparable con 60 Ahora imagínenselo con 144 Hz Joder Es que, tío, es imparable O sea, no, no creo que Creo que se lo pasa, ese se lo pasa, vale Bueno chicos, espero que les no haya gustado el video Ya saben, no olviden suscribirse, darle like Y pues, suscribirse a mi segundo canal Y nos vemos, hasta la próxima Adiós